Chau amichis de físimas. más me llamo Juan Pablo Córdoba Perlos, quien no me conoce, que los que no me conocen no se han perso de niente, si se han perso tantas lesiones, el giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento un eficaz, vamos a hacer 30 minutos de ejercicio cardio con 10 minutos de abdomen, Cosí, el cardio con el abdomen vamos a estar siempre to to to to to, a acuesto debemos añadir una sana y correcta alimentación tú voy a mangiar todo lo que voy va bien con el, con el cardio el cardio puede ser montar en bicicleta hacer eh, el tapirulano cada el otro pues, es notar, saltar por 30 minutos continuos, cambiando la intensidad el giorno de hoy te voy a enseñar eh, estos ejercicios siempre que tú los puedes hacer en casa en la palestra, donde te trove, no si son una excusa, no meterte en forma para el giorno de hoy habíamos bisogno de, de un tapetino, una chugamano, eh, una hidratación, que puede ser agua, lo que te piache, lo importante es Alenarte, alenarte, alenarte de conciencia Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento, movimiento Vamos a mover los brazos, los brazos, los brazos Un poquito ta, ta, ta. Muevo un poquito el bachino, el bachino ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. 30 minutos, cardio y abdomen Si vas a estar a tono Está arribando el estate Que no te prenda el estate for y de forma Ok, giro, giro, giro Giro, perfecto Voy un poquito en pie, voy un poquito en pie. Voy a impostar un time, vamos a fare 40 segundos de movimiento con 10 segundos de recupero, un sí recupero activo. Siempre estamos en movimiento, en movimiento. 30 minutos, 30 minutos de ejercicio cardio, cardio. Dopo abdomen y dopo medio que cuesto, porque estoy un poquito panato, pero con estos ejercicios, top. Ok, encrocho. Echendo lentamente, lentamente. Cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, Fuisi más en YouTube. Si ancora no te has inscrito, inscríbete eso Piego, salgo, piego, salgo, piego, salgo. Me muevo en el posto, me muevo, me muevo, me muevo. Son activos, son activos con este caldo. Ok, voy a impostar mi timer, como he dicho prima, 40 segundos con 10 segundos de recupero. Te invito a que te hidrates van a escuchar la, la señal de pugili, de Pugili. meto mi timer de pujili ok le subo el volumen, el volumen, el volumen perfecto le hemos subido el volumen, Adesso me preparo per iniciar per iniciar escuchamos la señal, 3, 2, 1, vía Vamos a iniciar con un poquito de corsa en el posto, guarda, tipo skipping, guarda, tipo skipping, tipo skipping, 40 segundos, 40 segundos, 40 segundos, ta ta ta ta ta ta ta ta, como me piace, me piace, me piace, me piace, todo este sacrificio vendrá pagato, ta ta ta ta ta una piccola corsa, una piccola corsa en el posto, corsa, corsa, corsa en el posto, guarda, ta ta ta ta. Punta de pie, y punta, punta, punta, punta. Me ayudo con la mani. Me ayudo con le mani. Me ayudo, me ayudo, me ayudo, me ayudo. Ta, ta, ta, ta, ta. Cardio y abdomen. Top. Ok, perfecto. Adesso, adesso, vamos, vamos a tocar. Mano toca pie y contrario. Mano toca pie contrario. Ok. Si va. Si va. va. Ta, piccolo salto. Abro el brazo. Abro. Abro. Abro, abro, toco, sí, toco, sí, toco, ah, abro grande, ta, ta, ta, tú lo puedes fare con esta forma, de ¿eh? esta forma lo puedes fare, vale, con esta forma, si no, le metes un poquito de ritmo como le meto yo, vale, ta, abro, abro, abro, abro, abro. a lo último, abdomen, abdomen, ¿No debemos tirar, meter el chocolate, ah, forza, ancora no te has inscrito inscríbete, láchame tu comento Continua, continua, continúa, ok ok, adesso un poco de corseta, mano toca talones, mano toca talones ok, se va se va, se va, se va. puesto, siempre tocando toca, toca toca, toca amortigua, amortigua, amortigua la caduta Está, sí, sí, sí. Sí. Ah, como me piace, como me piace, me gusta, me gusta, me gusta, voy a separar un poquito español e italiano, cuando voy a Sudamérica, parlo italiano, cuando estoy en Italia, parlo español, Faccio confusiones, pero lo importante es que tú te mantengas en movimiento, la vida es movimiento, continúa, continúa, Sí. Ah. ok vamos a hacer un po' jumping ya jumping ya jumping ya auro, auro, abro, abro. abro. si sí. Sí. Sí. Sí. sí, sí, sí, puro cardio así puede manjar todo lo que voy sin ser remorso que me embrucho que me engraso niente si voy a manjar tanto, muévete tanto. Cosí, troviamos siempre el equilibrio. Sí. Uh. Madre de Dios. Continúa. Próximo. Due corsa al ginocchio. 2, corsa 1, 2 1, 2 1, 2 cambio, ta, corsa 1, 2 va, 1, 2 1, 2 ta, ta 1, 2 cambio, 1, ta a, corsa 1, 2, cambio 1, 2, ta 1, 2, su ginocchio ta, ta continúa 1, 2, 1, 2 cambio Sí. Sí. 1, 2, su ginocchio ta, ta ok, ok perfecto vamos a hacer una modifica voy a hacer el el, el, el jumping ya y haciendo, y haciendo ta, ta, ta Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, Muévete, ta, ta. Muévete, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, sí ta, sí ta, sí ta, sí ta, ta, ta, ¿Cuánto me piace. Sí Sí Pues sí puede manjar todo lo que tú voy Te puedes comer Lo que quieras Sí Ok Perfecto Vado avanti. Vado avante Uno Dos Tres Tres Puede coordinaciones. Ah. Va adelante. Ta. Ta. Ta. Ta su, ta. su la gamba. su la gamba. Ta. Su la gamba. su la gamba. Camino ta, ta, ta. Camino, ta ta ta ta ta ta ta ta ok, ok, adesso vamos a fare, toco lato, ta, ta, pero vamos a mover un poco los bracha, los bracha, los bracha, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Son ejercicios de base que te ayudan a meterte en forma. A mí me han servito ah, Abro, abro, abro, abro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ah, ah, ah, ok, me piace, me piace, sí, sí, todo en una pista ciclable, <ríe> doy fastidio, ya estoy, manca, manca poco para finir, terminamos con el don, ok. Vamos a poner cabina, brazo su cabina, abro, abro, abro, se, abro, abro, espalle. abro espalle. abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, sí. Muévete, muévete. Sí, su bracha. Sí, su. Ok, próximo, próximo. Corsa, corsa, corsa, corsa. Vamos a saltar la corda, saltamos la corda, saltamos la corda, saltamos la corda. Una corda imaginaria, una corda imaginaria. Debe mover el pulso, el pulso. En español, el pulso. Muévelo, muévelo. Mantente en salto. Mantente, mantente. Sí, respira profundo. <risa> hay voy de ver. Solamente, habíamos 10 segundos. Por bueno te he dicho, hidrátate. Prima de iniciar. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. C, C, C, C, C, C. a eso, vamos a mareca, vamos, uno, due, y haciendo uno uno, due, haciendo, corsa, corsa, corsa, nuevamente uno, due, haciendo, corsa, corsa, corsa, cambio, cambio de mano uno, 2 Escendo corsa, corsa, corsa, corsa. Cambio de gamba, su. 1 Ah! Ah! 2 Escendo. Ta! Ah. Corsa, corsa, corsa, corsa, corsa. Cambio de gamba. Ta! Ah! Ta! Ah. Ah. Escendo. Ta! Ah. Corsa, corsa, corsa, corsa. Sí. Nuevamente. 1 Ta! Ah. Escendo. Ok, perfecto. Vamos a, a tirar el puño, puño, puño, alzo gamba, alzo pierna ta, puesto, ta, ta, ta, ta, tipo skipping, tiro puño, tiro puño, sí, tiro, tiro, tiro, puro ejercicio cardio, cardio, cardio, cardio, cardio velo, cardio velo, el cuore, el cuore funciona es una maravilla me piace me gusta me gusta vamos muévete muévete muévete Sí, muévete Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora eso, un poco de coordinaciones. Toco uno, toco dos, mano contraria, toca punta de ok ok corsa 1 2 toco toco 1 toco brazo avanti ta mano contraria cambio ta corsa corsa toco piedi 3 2 1 toco ta ta ta ta, ta. avante ta ta corsa cambio cambio cambio corsa corsa 1 2 va 1 Okay, está sí. Cambio, cambio, cambio. Ta, ta. toco, está ta. corsa, corsa, corsa, corsa. 3, 2, 1, se va. está ta. Cambio. Ta, ta, ta, Avanti, avanti. Ta, ta, ta. avante. Uh. Vamos a hacer el jumping ya. Vamos a hacer el movimiento de lato y avante. Ok, va. Uno, va. Dos,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 Ah, a, ah. ah. Uh. Vamos a a cambiar, vamos a cambiar. Mano derecha, mano izquierda. Piego, piego. Uno, da. Tú te due. Solamente el tronco, el tronco, la parte superior. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Brazo su, sí, sí, vamos. Dopo de esto, ejercicio cardio. Vamos con abdomen, abdomen, abdomen, abdomen. Ah, c, c, c, c, c, guardo, guardo, c, c, c, c, ah, ah, c, c, c, c, c, c, c, c C. Mano toca a pie Contrario 1, 2, un salto 1, 2, un salto Corsa 3, 2, 1 Se va Toco, toco Un salto Corsa, corsa 3, 2, 1 Toco, toco, toco un salto ah, corsa entonces es baliato el dónde es baleato tú no te puedes variar 3 2 1 toco va toco toco un salto Cor corsa corsa corsa prepárate 3 2 1 toco toco ta, ta. salto uh. vamos a meterle un mountain climber Mountain Climber Mountain Climber. Madre de Dios! Está caliente, está caldo, está caldo. Sí, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con este alineamiento voy a manjar todo lo que voy. Ta, ta, ta, ta, ta. Toco. Punta, punta. Guardo de frente. Guardo de frente. Miro de frente. Miro de frente. Vamos a hacer un pequeño corsa. Corsa, corsa. Carrera. Corsa, corsa. Ta, ta. Mantente, mantente Salta, salta Úsame los brazos, úsame los brazos Úsame los brazos Sí, sí, aunque yo me, yo me canso Yo me canso también Yo me canso, tú te estancas, yo me estanco Todos nos estancamos Pero vamos a ver grandes resultados Si vale un poco de sacrificio De empeño, voluntad, volia Y sobre todo, disciplina Ta ta, ta, ta. Se, se, se, se. Ah, 30 minutos de movimiento 30 minutos vamos a hacer un saltino salto salto te Tut, me todos conmigo ta, ta, ta, salto salto salto salto salto salto salto salto, salto, salto. Salto, salto, salto. se sí, es un ejercicio molto, molto fácil. Pero fallo, fallo, falo, los 30 minutos. Y vas a ver que te van a ayudar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. vamos vamos a ver escuote tipo cristiano ronaldo tipo cristiano ronaldo sa sa sa sa sa sa Continuo. sa sa sa sa sa Sa, sa, sa, después prendo la chugamano Tra, ta ta ta sa, ta ta prendo la sa, prendo la chugamano. <tose> Toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, ah, vamos, alto, alto, alto, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. vamos, vamos, ah, fuerza, fuerza, respira, profundo, sí. Sí, AH AH vamos SI sí. SI sí. SI sí. sí, AH punta SU SU prendo la chugamano vamos a hacer un poco de girudita ah. solo uno TA TA TA TA solamente gira la parte superior gamba dirita semi piegata dopo en el próximo cambiamos de lato ta. posición inicial tra, tra. Cosí bruchamos aunque el graso en es nuestra esquina ta, ta, ta, ta, ta. Forza, fuerza fuerza Okay, tú puedes. Ah, vamos. Cambio de lado, cambio de lado, cambio de lado. Okay, está, está, está, está, está, está. Sí. Continuo, continuo, continuo. Está. Ta. Ta. Ta Ta El próximo. Vamos a hacer escote Cuando salgo, abro un pie de hilato. Está. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ok, facho, escote o sentadilla. Cuando salgo, abro pie de lado. ¿Va bene? ¿Va bene? Prepárate. Echendo, echendo. ¡Ta! ¡Abro! ¡Echendo! ¡Abro! ¡Echendo! ¡Abro! ¡Ah! ¡Echendo! ¡Abro! ¡Ta! ¡Abro! abro. abro. ¡Echendo! abro, creciendo, abro, sí, ah, fuerza, fuerza, fuerza, lo so que se siente fatiga, lo so, aunque yo me estanco, dai, fuerza, sí, sí, fuerza, se va, ah, sí, va, ah. Ah. vamos a pasar la pera la pera giro giro giro giro puedo tornar indietro Sí. que no falte la corsa la carrerita el trote el trote el galope si si si si regúlate regúlate prende área prende área Ta. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Fuerza, fuerza, fuerza. Fuerza, fuerza. Así puedes manjar eh, tú todo lo que voy. Vamos a parar. Tres skipping y tres saltos. Uno, dos, tres uno, due, tres, skip, uno, due, tres, va, uno, due, tres, skip, uno, due, tres, abro, Esciendo. ta, Último. ta, skip, uno, due, tres, auro. ta, ta, ta, skip, uno, dos, tres, abro, Ta. abro, abro, skippy. Vamos a ter lanzo a fondi. Gamba avanti. Va, pa. Uno, va. Dube. Va. Tres. Y tome el bambini. No vale. claro tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, Bloco y bloco Abro lato, abro lato. Abro abro. abro, abro, toco, toco. Estoy dejando reposar. Estamos casi finalizando. Dopo 10 minutos de abdomen, cardio y abdomen. To. No recordar de de una sana y correcta alimentación. Per complementares, si, así podéis bruchar todo lo que nos avanza de nuestro cuerpo abro, abro, abro, me está cayendo el sutore al, al oki ta ta ta ta ta uh, madre de Dios, saltamos la corda, saltamos la corda Saltamos la corda. Con este movimiento del pulso, del manico, de la muñeca. Sí. Sí. Y va, se continúa, continúa. Continúa, sí, sí. Vamos. Ahora, vamos a hacer solamente una. Ta, ta, con este movimiento. Una sola. Continúa. Punta, toca punta, punta. Fuerza, fuerza, fuerza. No se mola más. Soy un gladiatore. Tú tocas este esfuerzo, vendrá para gato. Cambio, cambio, cambio. <tose> Dopo mountain climber. continúa, punta, punta fuerza, resiste, usa el abdomen time glider El Procuro alzar menos la punta del pie Tiro el lato 3 ya, 3 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, corsa, corsa, ta, ta, prepárate, jumping ya, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, squash 1, 2, 3, corsa. Sí. Prepárate. 3, 2, 1, vía 3, 1, 2, 3, 3 saltinos. 1, 2, 3, corsa. Vamos a hacer el toco avanti, toco. Abro el rayo. toco, toco, toco, toco, toco, toco, abro brazo, toco con este entrenamiento te puedes permitir de manjar ciertas cosas dopo 10 minutos de abdomen Abro, toco, abro, toco, toco, abro, toco, abro, toco. Vamos a fare corsa en el posto. Corro, corro, me muevo. Me muevo siempre en el posto, me muevo en el posto, guarda. Salto, salto, salto, salto. Estoy en una pista ciclabile. Aquí arriba la escuadra de ciclismo de, de bambini en la escuela. Abro, abro y descendo. Forza, forza. Tres, dos, uno, abro. Abro, abro, descendo. Forza, ta, ta, tres, due, uno, abro. Ta, ta abro, echendo, ta, corsa, ta, nuevamente, 3, 2, 1, abro, abro, abro, ta, echendo, corsa, 3, vamos a cambiar de lato, 3, 2, 1, abro, abro, abajo, nuevamente, cuando nuevamente vamos a hacer un Skipping vuelto baso Skipping, Skipping más alto que se senta el Polpacho que se senta el Polpacho Perfecto, allá un finito. Niente finito, sigue abdomen. Hidrátate, hidrátate. Hidrátate. Sigue abdomen, sigue abdomen. Addomen, abdomen, abdomen, abdomen. Abro el tapetino. Meto mi timer, meto mi timer. Meto mi timer. Voy a cambiar de timer, voy a cambiar. Cambiar el suono. 30 segundos, 10 segundos de recupero. 30 segundos, 10 minutos de recupero. Abdomen. Me hidrato nuevamente, me hidrato, me hidrato. Se siente la fatiga, pero tú no mola más. Ok, si sí va, si sí va, si sí va. Abdomen, abdomen. Plan, plan, el primo. 4, 3, 2, 1, 0. Plan, plan, plan, plan. Si te va mal en la espalda, comprime el glúteo y rima de el próximo, siempre iguales. Muevo el pie de dietro, lo muevo, lo muevo, abro chiudo Igual, igual. Da. Próximo plan. En punta de pie. Ginocchio no toca tierra. Posiciones. Ginocchio no toca tierra. Delante, delato. Fermo. Cambio, cambio cambio. Cardio y abdomen Manzanita Verdura Manja sanamente y verás que Top, todo, todo, El sol me da en la cara no traje los oculares, los las gafas ok, me acuesto salgo, mano toca piedra, fachamos así, tra, tra, tra toco, toco, toco, toco, ta, cosí trabajamos el girovita, toco, ta, guarda que yo salgo un poquito, guarda que yo salgo Toca, toca, tócalo, tócalo baby, tócalo baby, tócalo, tócalo, tócalo, ay, madre de Dios, madre de Dios, mano contraria toca pie contrario, abro, toco, siempre con uno solo, ta, Dopo cambio, sí, Da. ta, Ta. Toco, toco, toco, toco, gamba de rita, gamba de gamba de rita, me esforzo. Ta. Ta. Ok, cambio, cambio, cambio de gamba. El sol me está bruchando. toco. Topo, topo, <tose> okay. Próximo, estas posiciones, mano de chino la gambe, puesto, salgo, salgo, salgo, guardo un punto piso, cosí he para el al colo, ah, sí, sí, sí, sí. Ay, ay, ay. salgo, salgo con una gamba solo una una sola una sola tra tra tra la abrazo la abrazo, como si fuese la amante la molde la compaña, la fidanzata un ver regalo. Ta. Ah. Resiste. Sí. Okay. Cambio, cambio de cambio, cambio. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Dopo, faccio Rusia en Sí. Rusia en Twitch, Rusia. Rusia. Uno. SU UNO uno. 1, 2, uno. Continua 1, continua continua, continua. Uno, 2, 2, 1, 2, UNO 1, 2, su, uno. 2, su, 2 1, 2, su, 1, wow. 1, 1, 2, su, 1, 2, Okay.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 Dos. Tres. Ok, ok, ok. Nuevamente. Uno. Dos. Sí. sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Vamos a hacer uno para fortalecer la lumbar. Importantísimo. Guarda. Punta a tierra. es colocar la mano dietro o avanti Delato, delato, vamos a ver eh. su en yu Puesto Resiste Fuerza va parte de, del trasguardo de la meta ok manca uno manca uno manca uno no podemos rimaner ¿eh? con uno sí y otro no prepárate prepárate 3 2 1 vía 1 Okay. Uh. Por el giorno de hoy, hayamos finito. No te dimenticare de fare un poquito de estreche. Tú questo este esfuerzo vendrá pagato. Hayamos laborado hoy, bene a conciencia. Como he dicho prima, avinale un poquito de una sana y correcta alimentación, de verdura, basta un poquito de, eh, eh, el vino. La cigarreta, el licor, el azúcar, vas a ver grandes resultados. De Core Pablo. Y si Ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. Chao, chao, Michi.